Quiero contarte hoy cómo Doterra, los aceites esenciales, me han ayudado a ser más productiva. Quédate en este video porque quiero darte unos tips de productividad que van a ser de Doterra el mejor aliado de tus días. Bienvenido una vez más a este canal, yo soy Olga C. Moret, mujer cronopio, soy coach de productividad y de organización digital. Eso quiere decir que te ayudo a ser más productivo invirtiendo inteligentemente tus recursos, tu tiempo, tu dinero, tu energía y tu atención. Y hoy quiero hablarte de los aceites doTERRA estos aceites, yo era totalmente escéptica a ellos me parecía un scam, me parecían un fraude me parecía como cualquier pirámide terrible de estas que existen de hecho vi un documental en Netflix y era todo horrible yo decía, sí, esa gente que usa eso está loca hasta que como me ha pasado en los últimos años de mi vida tengo que morderme la lengua y decir que equivocada estaba y este ha sido el caso con mis aceites doTERRA llevo usando doTERRA por más de un año eh, al principio pues los usaba muy de vez en cuando por ciertas recomendaciones de hecho aquí si ustedes ven no sé si se llega a ver en el video, pero tengo uno de mis aceites prendidos yo tengo aquí a la mano dos de mis aliados principales que son Intune y Claric Comb. uno es para mantener el foco y uno para mantener la calma y manejar mi estrés y mi ansiedad. Eh, y los otros que tengo son este pequeño On Guard, que resultó ser mi aceite principal después de un estudio, creo que no sé, ajá, que resultó ser mi. Eso, mi, mi aceite principal luego de un estudio, así que siempre lo tengo a la mano. Y bueno, tengo una batería realmente de aceites. ¿Por qué? Porque me han funcionado claro y raspado, como decimos en Venezuela. Estos aceites me han dado algo que me daba muchísimo la música, pero han potenciado ese efecto. Quédate en este video que te voy a explicar cómo utilizo los aceites doTERRA. Antes de entrar en la materia de aceites y productividad, quiero decirte que sí, que me metí en la pirámide y que estoy promocionando estos aceites porque los estoy también vendiendo. ¿Qué es vender los aceites de Oterra? Para mí es simplemente poder disfrutar de los beneficios de los aceites a menor costo, por eso cuando te metes este, en estos grupos de Terra primero tienes muchísima información yo estoy en un grupo que está basado en Estados Unidos, hay muchísima buena información, un grupo muy activo pero también vas teniendo descuento en tus propios productos, así que si quieres y te, te, te parece que es algo útil eh, para ti estos aceites, ve a la descripción de este video y vas a encontrar mi link de afiliado para que puedas tú también eh, adquirir estos aceites. Si necesitas información, por favor no dudes en contactarme, puedes ir a mi página web y ahí me puedes contactar, puedes ir a mis redes sociales, a Instagram, arroba y también me puedes contactar para contarte un poquito más allá de los aceites. Pero quédate que te voy a dar Tres usos imprescindibles de doTERRA para que seas más productivo, más organizado, y al final de cuentas más feliz. Una de las cosas que he aprendido como coach de productividad es la importancia de crear hábitos. Para mí la palabra hábito y cómo se crean los hábitos es un choque mental y emocional que por mi neurodiversidad no funciona, por eso yo lo he cambiado por rituales y te voy a dejar acá arriba un video que hice sobre el tema si quieres saber más y explorar. ¿Qué pasa conmigo? Yo soy una persona que tiene déficit de atención en apariencia, no me lo han diagnosticado, pero yo me lo autodiagnostico porque es lo que explica muchas cosas de mi vida. Además, soy multipotencial, tengo muchísimos intereses, tengo muchísima creatividad, tanta que se desborda y hace que a veces no pueda mantenerme en un solo proyecto y que tenga que hacer esfuerzos muy grandes. Y por eso necesito estructura. Yo he descubierto como multipotencial, eh, como persona neurodiversa, que necesito estructura. No necesito una estructura que me ate, porque muchas veces se ve la estructura como algo que te ata. No, en mi caso es una estructura que me permita volver a un punto en donde yo pueda seguir el proyecto. Por eso para mí es tan importante las herramientas de productividad y este tipo de cosas como los aceites esenciales que me dan estructura. Entonces, en mi ritual de la mañana y en mi ritual de la noche, los aceites de Oterra están presentes, pero como el protagonista principal. ¿Por qué? Porque se ha demostrado en la neurociencia, en muchas otras disciplinas que cuando tú le das señales a tu cerebro él entiende que se tiene que poner en un modo tal o cual para hacer ciertas actividades ¿cuáles son las actividades más importantes de nuestro cuerpo? dormir y despertarnos, si te pones a ver porque eso es lo que va a enmarcar desde el punto de vista productivo todo lo que hacemos en el día cuando nos vamos a dormir y cuando nos levantamos. Entonces, cuando yo me levanto, yo lo que hago, obviamente en mi ritual de la mañana, está un café, está asearme, está darle la comida a la luna, hacerle cariño, saludarla. Y lo otro es una combinación que yo la utilizo en lo personal, que puede ser Cypress. No sé si se llega a ver. Vamos a ver si lo llega a enfocar. Bueno, es Cypress, y el que les mostré antes que es el, uh, el On Guard, yo combino estos dos en mi difusor que tengo acá en el escritorio y eh, pues nada, así yo arranco mi día, eso por un lado, a lo largo del día puede ser que utilice otras cosas, pero básicamente lo que hago es eso, y en el ritual de la noche, de verdad, de verdad, el Serenity o el Clarissage, Clarissage que está por acá, eh, a ver, es el Clarissage lo puedes utilizar de noche aquí está Clarissage o puedes utilizar Balance o puedes utilizar Serenity lo bueno de Noterra es que para cada combinación o sea, yo he encontrado varias combinaciones que me sirven a mí pero cada uno de ustedes tiene que encontrar como esa combinación que les va a servir más a ustedes a mí me funciona mucho el Serenity en la noche y es una cosa que yo pongo ese humito y ya mi cerebro se va relajando, se va relajando. Claro, yo lo ayudo, ¿ok? Eh, voy tratando de, de apagar la televisión, apagar los dispositivos y bajarle dos. Si ustedes pueden acompañar el Serenity con lectura, es maravilloso para su cerebro. Sobre todo si pueden leer en papel o en uno de estos dispositivos como el cobo o el Kindle que tiene la textura de papel. Lamentablemente yo leo en el iPad, entonces esa luz azul me afecta un poco, pero la lectura con el aceite Serenity para mí es el cierre perfecto de la noche. Incluso hay muchos de estos aceites que se pueden utilizar a la hora del baño para también relajar el cuerpo. Entonces, si eres de estas personas que tomas un baño antes de acostarte, puedes hacerlo con tus aceites esenciales. Te haces tu cremita, toda la cosa que te hagas para dormirte y luego pones tu Aceite esencial, Serenity, Clarissage o el de tu preferencia Entonces ese es el primero Enmarcar el día con señales claras para ti para tu cerebro De que empieza y termina el día Lo segundo es que yo evalúo, de alguna manera, cómo me siento ese día. Si me siento muy ansiosa o estoy muy distraída. Si me siento muy ansiosa, yo lo que voy a utilizar es claricón, ¿ok? A ver, a ver, ¿se ve? Yo estoy tratando de que enfoque. Bueno, ahí está. Claricón. Es un rolón, ¿sí? Que me voy a poner por acá, que me voy a poner por acá, que me voy a poner en el timo a veces... Me lo pongo en, en, en las manos acá para olerlo, ¿ok? Y eso hace que mi cerebro se calme, ¿ok? Luego, si yo estoy muy distraída, tengo este que empecé a usar hace poco y me parece... Además que el olor es una cosa que... Es como musgo, ah, yo no sé, pero es una cosa que me encanta. De hecho, siempre recomiendan con estos aceites que, que veas cómo reaccionas al olor, porque eso te, te dice mucho, ¿no? Obviamente son aceites esenciales, pero bueno. Y es el Intune, que también es una mezcla especial. Ya, vamos a ver si la enfoca. Ahí está. Es una mezcla especial para, aquí te lo dice, para que mantengas de alguna manera el foco te ayuda a concentrarte y de verdad puedo dar fe de que lo uso y si sí, este pues el nivel de concentración cambia no es mejor si estás muy nervioso para una reunión si estás muy angustiado si tienes que hacer una diligencia eh, si quieres fortalecer por ejemplo tu, su, tu sistema inmune porque te vas a exponer al COVID a lo que sea que esté de moda ahora pues puedes utilizar el hongar el frankincense es decir Tú puedes encontrar en los libros de doTERRA que son geniales porque de verdad que para cada cosa te da, eh, te da algo, lo puedes utilizar en el sentido productivo para modificar de alguna manera o ayudar a modificar tus estados de ánimo, ¿ok? Eh, es como, es como cuando, por ejemplo, eh, las personas lo hacen con respiración. Imagínate que tú estés en una situación de estrés, estés a punto incluso de tener un ataque de ansiedad o pánico, empiezas a hacer respiraciones. Imagínate que ayudas a las respiraciones con estos aceites esenciales, con una música, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Tu cerebro va a entrar en otra sintonía y eso es muy importante que, le, que, que cortes de alguna manera cuando uno tiene ciertas neurodiversidades como por ejemplo los pensamientos intrusivos que son estos pensamientos que te dicen tú no sirves para nada eh, no hagas eso eh, mátate eh, no deberías existir son cosas muy muy heavy muy, muy pesadas realmente cortarlas es fundamental y estos aceites Recuerden que van al primero de nuestros sentidos, a nuestro sentido fundamental que es el olfato ¿OK? Entonces es un corte primitivo, por decirlo así, de esos estados de ánimo que te hacen perderte de alguna manera Entonces siempre manténlos allí Yo tengo mi batería, yo tengo mi batería para cuando me siento así, me siento asado tal No son mágicos Okay, hay que recordar que estas cosas no son mágicas son ayudas que te estás dando para de alguna manera modular o gestionar tus estados de ánimo sobre todo cuando eres una persona neurodiversa ha sido un game changer uh, que sería algo así como un, algo que ha cambiado radicalmente el cómo manejo mis niveles de ansiedad Recientemente, si han seguido mis historias en las redes sociales Yo fui a un centro para que me diagnosticaran eh, Bueno, no para que me diagnosticaran, para que me ayudaran a entender qué pasa conmigo Pero uno de los posibles diagnósticos que estaban sobre la mesa era la bipolaridad O el, el déficit de atención ¿no? A pesar de que la experiencia fue terrible Yo algo saqué de eso Que es una explicación que me dio el psiquiatra acerca de la balanza en un lado de la balanza está la ansiedad y en el otro lado está el déficit de atención cuando el déficit de atención es algo que no te hace un fracasado en la vida porque eso es lo que creen los psiquiatras también no hay que tener cuidado con eso y, y, y tú eres funcional eres hiperfuncional, como soy yo que siempre está pendiente de todo que hace mil vainas y perdón por la grosería que hace mil cosas a la vez ¿Qué pasa? La ansiedad sube para que esto se mantenga en equilibrio. Si esto baja, esto va a subir y va a causar que no seas funcional. Entonces, claro, para que yo sea una persona hiperfuncional como la que soy y el déficit de atención no suba a niveles en que me afecten mi vida diaria de manera que me impidan funcionar, entonces la ansiedad tiene que estar acá. Si yo bajo la ansiedad médicamente, esto se desbalancea. Por eso yo no quiero tomar ansiolíticos fuertes, ni, ni nada de ese tipo de cosas. Yo creo que doTERRA me ha dado una alternativa a todo esto, a manejar esto, no con medicación. Yo no estoy en contra de la medicación. Pueden verlo en este video, en donde les cuento mi medicación. Aquí está mi medicación, son antidepresivos. Los he disminuido, los he tenido que aumentar. Es una carrera que uno va corriendo siempre, es algo permanente, pero eso no es el tema. El tema es que yo no quiero más pastillas, yo no quiero más medicación, me parece que con la que tomo es suficiente. Ahora, ¿cómo hago para que esos niveles de ansiedad no me afecten? Bueno, rutinas, rituales. ¿Y de qué se componen los rituales de este tipo de cosas? ¿Okay? Como los aceites esenciales. Una de las cosas que te quería decir que encontré en el blog de doTERRA, sobre todo de este producto que me parece uno de los mejores, el Intune, para eh, la productividad es lo siguiente y te voy a dejar el link en los comentarios para organizar y este, estructurar tus proyectos revisa tu lista de proyectos pendientes y prioriza lo que necesitas hacer todos los días al comienzo del día aborda los proyectos más difíciles y urgentes porque es el momento en que vas a ser más productivo, tener una estructura y ceñirte a ella te ayudará a ser más responsable y a mantenerte concentrado. Intenta aplicar la mezcla in tune en las sienes, ¿sí? acá en las sienes y en la parte posterior del de cuello para que cuando, para cuando necesites estar concentrado. Entonces, ¿qué pasa? Todos estos aceites, sí, tú los restriegas un poquitico también para que ellos penetren un poco mejor. Todos estos aceites tienen una manera de, utilizarte, de utilizarse. Entonces te recomiendo que si los usas y no has usado para la productividad vayas a la página de Oterra y que si quieres empezar a usarlos me contactes para poder pues introducirte un poco a este mundo doTERRA que espero que te ayude muchísimo como me ha ayudado a mí. De verdad esto es un testimonio que hago de todo corazón porque no suelo creer en estas cosas eh, y cuando las recomiendo es porque las he probado durante mucho tiempo y realmente he visto resultados y quiero transmitírselos a ustedes para que puedan también beneficiarse. Muchísimas gracias por llegar al final de este video, créanme que es un video que pensé mucho en hacer pero creo que puede ser útil para ustedes, recuerden que les dejo todos los datos de doTERRA y cómo contactarme en, los, en la descripción de este video y si te gusta este tipo de contenido y quieres más dime sobre qué quieres que hable, déjamelo en los comentarios, dale like y por supuesto suscríbete al canal que viene mucho contenido para que seas más productivo, más organizado y a fin de cuentas estás más feliz.